Hola, ¿cómo están? Muy contento. Muy feliz. Muy agradecido, primeramente con Dios y después con ustedes por estar acá en un nuevo video. El video de hoy es un poco diferente. Hoy estoy con el candidato a alcalde por Ajuelita, el cantón donde actualmente vivo. Y. Eh, me gustó la idea de hacer algo diferente con el canal, mis videos prácticamente no son mucho como entrevistas, pero eh, me gustó la idea de hacer la entrevista a Henry y conocerlo un poquito más y ver por qué es importante que los jóvenes entiendan y sepan un poquito más de política. Así que, ¿cómo está Henry? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer compartir con vos y con quienes nos ven y nos escuchan. Me parece muy bien que podamos compartir en este espacio un poco de las propuestas y las ideas que tenemos para mejorar el cantón. Muy contento, de verdad, eh, con, con su compañía en el canal. La verdad es la primera vez que hago una entrevista así a alguien y todo, y, y me siento un poco nervioso, así que hay que se vayan yendo los nervios. Así que, Henry, eh, para empezar me gustaría como que nos empieces a, a contar como quién es Henry, eh, eh, cómo llegó hasta aquí, eh, las, las metas que se propone, las metas que ha cumplido, o, o, y cómo le ha ido en, en todo esto del... del de la candidatura. No, Muy bien, este, bueno, mi nombre es Henry Salazar Quesada, tengo 33 años, soy el mayor de cuatro hermanos, eh, vivo en San Josecito de la Abuelita, por el Comercial de Acapulco y la verdad es que desde muy pequeño me ha gustado siempre el tema de la política, creo que la política es una forma de generar oportunidades sí. para todos entre... Entre más oportunidades tengan las personas de crecer, de educarse, de tener servicios de salud, de poder acceder a una vivienda, a un trabajo que nos permita tener un carrito, un celular, todo ese tipo de cosas, pues más va a pasar algo internamente que es muy interesante y es que nos vamos a sentir en crecimiento, nos vamos a sentir felices y la política debe servir para eso. Eh, siempre me ha gustado tratar de ayudar a que las cosas se resuelvan, a dar solución en vez de problemas, no soy aficionado al tema del no se puede, yo creo que las cosas se pueden hacer, siempre hay que buscar diferentes formas de encontrar la solución, pero se pueden encontrar soluciones a los problemas que tenemos en un cantón como el nuestro y bueno, y por eso decidí postularme como candidato a alcalde por Alajuelita. Bueno, eh, tenemos como unas, unas preguntas un poco personales, no tanto, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos unas preguntas un poco personales que eh, de la misma gente como que me ha mandado, que pregúntele, pregúntele a okay, súper bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Sí. La primera pregunta dice, ¿cuál es la mayor travesura que has cometido en toda tu vida? Híjole, este, la mayor travesura, bueno, creo que es, no sé si es la mayor porque <risa> todo el mundo como que ha hecho esto, que voy a contar, pero este cuando estaba en el colegio, eh, Escapé sin permiso, digamos, de mi mamá a una fiesta que habían organizado mis compañeros de colegio y resultó ser que después la fiesta terminó un poco mal y llamaron a la policía sí. y hubo un montón de cosas y resultó ser que aparte de que la fiesta no salió muy bien, entonces mi mamá me regañó mucho y me castigó y tuve un montón de, no, no, de no, consecuencias. No, no arrestaron ni nada. No, por dicha no, este, no pasó a más, pero sí pero sí digamos creo que el susto siempre quedó. el susto siempre queda sí <risa> sí sí uy me van a cargar mami sí. que me, va, me va a pegar sí sí sí fatal sí después <risa> cuando estaba ya más chiquillo este una vez me quedé dormido en las sillas de la mesa del, del, de la sala de, de mi casa y me tapaba un mantel y la verdad es que me quedé dormido como cinco horas y entonces mi mamá me buscaba y me buscaba por toda la casa y todo, todo y durante cinco horas no y llamó a la policía este, y entonces todo el barrio se organizó para buscarme a mí en el barrio, porque digamos mi mamá pensó que yo me había perdido, que me habían robado, que me habían secuestrado, se ¿no? ¿quién sabe toda la cosa, y entonces eh, la policía y mis tíos y mi familia y todo, pegando gritos por todo el barrio todo, para ver dónde estaba yo, y, y cuando yo nada más me levanté y me fui a la puerta de la casa y ya hey, aquí estoy, ¿verdad? Y, y ya había llegado la policía, el OIJ y todo, y todo el despliegue y todo. De por, eh, eso fue una travesura, pero inconsciente, porque yo lo que quería era nada más dormir <risa> y me quedé dormido ahí y nadie me vio, entonces... Buscada pues moraleja sí. no, no se duerman con una mantención eso lo hemos sí. quedado Exactamente, sí. <risa> bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? ¿El mejor recuerdo de mi infancia? Eh, yo pensaría que el mejor recuerdo de mi infancia es cuando iba para la escuela todos los días pasaba a la casa de mi abuelito, y mi abuelito me daba, eh, cuando empecé en primer grado, me daba 100 colones y un confite perullina. ¿Que eso era? Todos los días para ir a la escuela. Eh, cuando llegué a sexto grado, entonces me aumentó a 500 colones y dos confites, y cuando pasé al colegio, entonces ya me daba mil colones, y en lugar de los perullina me daba una caja de florets Porque decía que ya en el colegio uno siempre tenía que andar con buen aliento. Sí, sí, Entonces, si no, eso es un recuerdo muy bonito que tengo de mi abuelito que siempre, digamos, eh, me chineaba mucho. Lo apoyaban en todo. Sí, que, no, sí, sí. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Dice que si extrañas algo de tu dinero. ¿no? Creo, que que... creo que es como un poco como agregada a la que acaba de decir. Sí, eh, pero bueno, también uno extraña muchas cosas cuando uno es niño pues tiene muchas más eh, libertades o menos preocupaciones por muchas cosas que son los papás en realidad los encargados que llevan y ese peso también. y esa responsabilidad y uno no tanto. Y es muy vacilón porque uno siempre dice, ah no, cuando yo cuando uno está chiquitillo uno siempre dice, no, ya que he ya voy a cumplir 18, ya voy creciendo, voy creciendo. Sí, y sí, y sí. cuando tiene mi edad, entonces uno ya va empezando a decir, ¿qué panis quedarse en 18? Sí. ¿Y qué panis quedarse en 20 o en 25? ¿verdad? Entonces, devolver el tiempo así, prácticamente. Devolver el tiempo, sí, pero yo tuve una niñez este muy bonita, eh, este mis papás siempre... Estuvieron presentes, me apoyaron muchísimo. Este, gracias al esfuerzo que hicieron, yo pude estudiar en la universidad. Estudié en la Universidad Nacional de Relaciones Internacionales. Eh, y bueno, gracias a eso también me permitió poder acceder al trabajo que tengo ahora, que ya llevo este, 10 años como asesor en la Asamblea Legislativa, luego de que me esforcé 3 años yendo de, de gratis como asesora de honor en a trabajar. Pero bueno, me, me, eso es parte de lo que los valores... Eh, de lo que la familia le inculca a uno y el apoyo y todo lo que la familia implica en la vida de uno es súper importante. Por eso es que digamos, este, no hay que despreciar en nada eh, los consejos y las cosas que le dicen los papás a uno. Cuando uno está en una edad este, eh, productiva en la que tiene un, un gran futuro por delante y esos consejos le pueden ayudar mucho a uno a salir adelante. Aprovechar la, al máximo. De aprovechar los, al máximo. De si, si tienen a sus papás, a su mamá, a sus abuelitos con vida y los tienen cerca, hay que aprovecharlos mucho porque... Los consejos y la sabiduría que tienen es, es muy importante para la vida. Qué importante eso que acaba de decir, eh, eh, que usted quería estudiar eso prácticamente, de un principio. No, yo quería estudiar eh, ciencias políticas. Ciencias políticas. Sí, después quería, bueno, vamos a ver, eso era cuando ya estaba un poquito más definido en lo que mm. quería estudiar. Pero en un principio, principio, quería ser piloto. Eh, después de piloto pasé a informática ¿verdad? Eh, y por último ya cuando iba a entrar al colegio entonces siempre me han gustado los estudios sociales y por eso me pasé a ciencias políticas eh, yo hice el examen de admisión de la UCR y de la universidad nacional y, y cuando llegué a la, a, la, a la toma de los resultados del examen de la UCR me frustré un poco porque yo pasé el examen pero no me alcanzaron los puntos para ingresar a la carrera que yo quería. Entonces, yo estaba en un momento muy, de mucha frustración y la verdad es que en ese momento les cuento que tomé la decisión de ahí, no, la verdad es que yo no me voy a meter a esta universidad, estoy obstinado, ¿cómo yo no voy a poder entrar de una vez a la carrera que yo quería? Entonces, finalmente me convencieron de que intentaran la universidad nacional y en la universidad nacional está la carrera de relaciones internacionales que se parece mucho a la de ciencias políticas y... Tienen muchas cosas en coincidencia, obviamente más enfocado al tema de cooperación internacional, política exterior y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como era de la rama de las ciencias sociales, pues entonces a mí me gustó y ya me matriculé, me involucré y, y finalmente saqué la licenciatura con énfasis en cooperación internacional. Pues después de tanto esfuerzo, después de tantos... Sí, después de eso este, saqué un préstamo en CONAPI y con ese préstamo eh, logré sacar Administración de Empresas en la Universidad, en la UNCA y también este, había, me había postulado para una beca en la ULACID, eh, en la ULACID había una beca hace un tiempo atrás sobre el tema de que la beca era el 100% los primeros dos años y a los dos años había que empezar a pagar ya, el otro 50% que y entonces yay, me, me postulé, me dieron la beca y empecé a estudiar ahí derecho en la OLACID en y pasé los dos años y resultó ser que a los dos años en mi familia se vino una situación complicada, una crisis económica y entonces cuando, precisamente cuando yo tenía que empezar a pagar ya no, no, o sea, no podía hacerlo, este entonces dejé derecho digamos a mitad de camino, espero algún día terminarlo, esa es una de mis metas también a futuro de lograr terminar la carrera de derecho eh, mi mamá fue un, siempre una de las que me apoyó en que terminara a estudiar, de que estudiara todo lo que pudiera Y entonces, este bueno, pues ella también hizo un gran esfuerzo para que de poder mantener a mi familia Somos cuatro hermanos, ¿verdad? El, de hecho, el, el más pequeñito se gradúa este año de sexto grado de la escuela Entonces, inclusive yo lo veo como un hijo, ¿verdad? Uh -huh. Que le estoy ayudando también a que, a que termine sus cosas es y bastante, salga adelante es, es bastante edad de Sí, sí, sí, sí, sí eh, tengo eh, Brian que tiene 27, este Daniel que tiene 22 y Alan que tiene 12. La siguiente pregunta es ¿cuál es tu mayor miedo? Ya sea en la carrera, ya sea en lo que sea, enfocado en la vida, en todo. ¿Cuál es tu mayor miedo en general? Mi mayor miedo es, yo diría que... Eh, no, no tener no tener la capacidad de ser resiliente. Resiliente significa que es que uno tenga capacidad de a pesar de que tiene problemas y tiene muchas adversidades de que aún así uno pueda salir adelante hasta batalla. Digamos a mí me da mucho miedo que en algún momento cuando se vengan, si se llegaran a venir problemas graves yo no tener la fuerza y la capacidad de decir no, está bien, este problema es muy grave pero voy a entrarle de frente y voy a salir adelante y voy a encontrar una solución porque eso es muy difícil, porque hay mucha gente que los problemas la agobian tanto que, que, que no logran, digamos, subsistir esos problemas entonces a mí en la vida así en general me da mucho miedo eso eh, también tengo otro temor que es que me da miedo ser mal padre, este, yo tengo un hijo de 7 años y todos los días trato de ser un mejor padre, de ser una, una mejor persona para, para él y siempre estar presente este, eh, y, y me da miedo digamos que, que, que las cosas que yo hago ahora no signifiquen que tal vez yo sea un buen o un mal padre, verdad. entonces eso me da mucho miedo Ya eso es un temor, digamos, de, de, de padre, digamos, de, de familia. ¿Me enfocado en lo que es la familia. Sí, tiene siete años y, y uno va viendo cómo van creciendo, cómo van pasando las cosas y entonces uno trata siempre de darle el mejor apoyo posible, digamos, desde las posibilidades que cada quien tiene, ¿verdad? Este, de, pero tratando siempre que, de, de que nazca sano de que le vaya bien y que tenga una buena niñez así como tal vez la hemos tenido muchos otros que él también la tenga entonces tengo ese miedo ¿verdad? de, de tratar de ser siempre un buen padre mi mamá tiene un dicho que dice que, que nosotros disfrutemos todo lo que tal vez ella nunca pudo disfrutar eso me gusta un montón bueno, los papás siempre tienden a tratar de darle el, lo que no tuvieron los papás, dárselo a los hijos para que lo disfruten y lo aprovechen, por eso es que volvemos a lo mismo, hay que valorar muy bien eh, al, a, a los papás que se esfuerzan día con día para generarle oportunidades a los hijos por eso es que precisamente creo mucho en el tema de las oportunidades porque también así como mis hermanos y yo hemos logrado salir adelante eh, tengo también familia que no ha tenido las mismas oportunidades y que son de aquí mismo de la abuelita y eso me indigna porque este, yo creo que nosotros somos un cantón que tiene mucho que explotar, mucho que potenciar, antes nos, quejamos, nos decíamos solo tenemos a Brian Reese, ¿verdad? este ahora tenemos un montón de deportistas, mujeres, hombres que destacan en, su, en sus ramas deportivas, el tema cultural... Este, hay muchísima gente que estudia, que trabaja que puede destacar en, en, en muchísimas áreas, muchísimas áreas sí. en el cantón y me parece que eso ha faltado, digamos, el liderazgo suficiente para que dejemos de proyectar lo malo que tiene el cantón y proyectar lo bueno también. Sí, dejar de estar viendo tanto lo de, ay, que, que de asesinar pues hay que sí. eso, pues hay que hacer A mí que siempre es, educación, más que todo. Sí, siempre me pasó y, y es más, todavía me pasa, me vacilan a veces de que sí. uno siempre le preguntan, ¿y usted dónde vive? Y uno dice en, a la Juelita, tú, ah, en la abuelita y tú me dices siempre es la misma la misma broma de siempre verdad sí. este y uno se lo agarra con humor pero este no deja de ser también indignante a veces de que la gente eh, piense y tenga la percepción de que la abuelita todo es malo todo es feo todo es delincuencia cuando sí tenemos muchos problemas que resolver en esas áreas pero no todo es malo o sea hay muchísimas cosas buenas de la abuelita y de la gente de la abuelita que se deben este, potencial que se deben proyectar y, y parte de eso es el trabajo que quiero hacer desde la municipalidad. La siguiente pregunta dice, ¿cómo describirías a Henry en tres aspectos? Este, un poquito terco. <risa> sí, <risa> o, un poquito terco. Este, eh, pienso que soy una persona analítica que le gusta escuchar eh, posiciones y, y entre todas las posiciones construir, digamos, un una ruta, un camino, una solución. Eh, también soy soy serio, digamos, soy un la gente tiene la percepción de que yo soy un poquito serio. Eh, pero bueno, este, solo, solo un poco. ¿no? Sí, <risa> solo un poco, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, es, es parte de mi personalidad, también soy una persona super accesible, creo que... Eh, creo que todas las personas tienen una historia y esa historia tiene mucho que aportar, entonces eh, no voy con nada que discrimine a nadie, este, creo mucho en la humildad de, de cualquier puesto en el que usted esté trabajando donde viva, no creo que el, donde, el lugar donde uno nazca, donde uno crece, determine lo que uno es, este, entonces no me gusta nada que sea discriminar a nadie porque creo que efectivamente todos tienen una historia y esa historia tiene mucho que aportar a las soluciones que, que se requieren. Eh, para la vida personal de cada quien y ahora para construir digamos el desarrollo del cantón. ¿De qué forma equivocada podría juzgarte la gente que no te conoce? Bueno, podrían, eh, podrían juzgarme como altanero o como juega vivo, tal vez. Pero, pero me están juzgando de una mala manera porque esa no es mi personalidad. Pero prácticamente no lo conoce. Sí, exacto, exacto, este, trato de ser muy sociable, pero a veces también soy un poco introvertido, dependiendo del lugar donde esté, tal vez eh, eh, casi no hablo, o me siento con más cautela a la hora de expresar mis opiniones, pero no es por juegadío, ni por <risa> nada de esas cosas, porque se la quiera creer. No, no, nada, ah, sí, nada sí, Simplemente es porque me gusta escuchar eh, y luego dar, dar mi opinión. ¿Qué hace Henry en sus tiempos libres? Jugar play. Sí, sí. Eh, me gusta jugar play, juego mucho con mis hermanos este, FIFA, eh, fútbol, ¿verdad? Entonces en play, y también me gusta jugar fútbol 5, eh, fútbol más que todo, me gusta mucho jugar. Es uno de, de los deportes que, que más me gusta hacer. Eh, parte de eso también es que eh, me motiva a meterme en política, por ejemplo, que en Alajuelita hay una gran falta de, de recuperación de espacios públicos, de zonas verdes. Eh, no tenemos un gimnasio para practicar por ejemplo fútbol sala hay muchachos y muchachas, niños y niñas que en este momento tienen, están en un equipo de fútbol sala representan al cantón y para jugar contra otro equipo, otro cantón sí, tienen que ir a Tillo porque aquí no hay un espacio entonces creo mucho que tenemos que recuperar los espacios públicos, que tenemos que hacer más canchas que tenemos que hacer eh, este, eh, más infraestructura deportiva para todas las disciplinas deportivas y bueno, pero sí, sí me gusta mucho el fútbol. También me gusta nadar de vez en cuando, cuando tengo algún chance y puedo y lo logro, me gusta nadar. Eh, pero básicamente esos son mis dos deportes Los que dos practico favoritos. y que me gustan, porque eh, también hay otros deportes que no practico, pero que sí me gusta verlos, ¿verdad? Como por ejemplo el básquet o el fútbol americano. Me, me gusta. gusta mucho el rugby Ah, bueno, a mí no me gusta tanto sí, sí. el Facebook. Yo no, yo lo no encuentro, digamos, lo encuentro un poco aburrido, ¿verdad? Pero hay gente que sí, sí le gusta. mucha vuelta y sí, todo. Sí, sí, sí. Hay que muy sí. bien para poder verlo divertido, pero sí, hay que darle el toque. Sí. Me gusta mucho ver, ver películas también, ver, ir al cine, ver películas, me gusta mucho. ¿Qué sí, tipo verdad? de películas le gusta? En realidad de todo, digamos, este, obviamente me gustan las de acción, ¿verdad? Sí. Eh, eh, las De suspenso también, un poquito menos las de miedo, pero siempre, pero sí, sí, me gusta en realidad de todo. Me gustan muchas películas y me gustan mucho las películas, eh, digamos, como de una época antigua. Sí, a mí también. Eh, soy 100% fan de Rocky Balboa. Este me identifico mucho con las películas de Rocky, entonces este, me gustan, verdad? Las veo y las veo y las veo y no me canso de verlas, entonces. Eh, en general me gusta mucho la televisión y ver películas. La pregunta del millón: Marvel o DC. Ah no, Marvel. Marvel sí, sí, sí, obvio wow. sí, Marvel, sí, sí Marvel. Marvel es mucho, mucho <risa> a nivel. Sí. Y siempre, siempre he querido ser Hulk. <risa> yo quería ser Thor. <risa> ah, bueno. Sí. La, la siguiente pregunta yo creo que, que como que se da duro también con la que le acabo de hacer y es si tuviera la posibilidad de cambiar algo en el presente qué sería y por qué. Eh, algo de mi vida algo de cualquier cosa si sí, puede Era, ser de su vida puede ser de su carrera puede ser de alguna decisión que haya tomado eh, algo de mi vida bueno creo que cambiaría creo creo que pues para bien o para mal todas las cosas generan una experiencia verdad y hay que aprender de las experiencias buenas o malas eh, entonces no, no sé pues qué cambiaría Tal vez, tal vez creo que me arrepiento de no, haber, de no haber tomado la oportunidad de entrar a la UCR cuando la tuve. Digamos, pienso que tal vez si uno hubiera sido en ese momento tan higadoso o tan berrinchudo, eh, tal vez hubiera entrado y hubiera sacado finalmente la carrera que en ese momento yo quería. Entonces creo que no sé si lo cambiaría porque finalmente también me gustó mucho el rumbo que tomó mi vida académica. Pero, pero tal vez sí siento siempre como de que el que hubiera pasado si no hubiera hecho sí, que qué, qué hubiera pasado en toda sí. mi vida que hubiera pasado en este momento donde sí, si sí, sí, sí, no lo hubiera hecho sí la pregunta me preguntaron eso pero en realidad no sabía ese preguntárselo pero igual se lo voy a preguntar la pregunta es ¿te gusta tu nombre? Sí, sí, me gusta. Porque es que hay personas como yo que a mí no me gusta mucho mi nombre. Mi nombre es Adonai Ajá. y no es muy común. Ajá. Y la vez pasada me había pasado que había una muchacha que se llamaba Adonai. Entonces Ajá. yo estaba incómodo. Ajá. ¿Por qué? Porque Ajá. supuestamente es un nombre de un sexo. Sí. Y, y me pasó que decían, ay, pero aquella muchacha se llama Adonai. Y yo también le hago yo. Ajá. Entonces me dicen, pero ¿por qué se tiene nombre de mujer? Y a ella le decían, pero ¿por qué se tiene nombre de hombre? Entonces es un poco incómodo. Por eso no sí. me gusta y me gusta a la vez. Porque también es, es, es como único en algunas partes, o sea, sí, nadie más se va a llenar a Onai en, en 100 personas sí, que en un lugar. Sí, no es tan común. Entonces me la hicieron yo sí, bueno, no. excelente. Sí me gusta y además este, tengo un segundo nombre que es David, yo me llamo Henry David y además les puedo contar, mi papá se llama Henry, entonces a mí me pusieron Henry, ¿verdad? Muy tradicional en las familias de <ríe> sí, sí, que, sí, pasa el nombre. Pero entonces resulta que mi papá se llama Henry Osvaldo, entonces tengo un hermano que se llama Brian Osvaldo. Ah, mira y tengo otro hermano que se llama Daniel. Que, pero el segundo nombre es Daniel Enrique. Porque Enrique es Henry en español. <risa> o sea, es un montón y, de... y ya como no había por dónde, porque ya <risa> en inglés, en español, <risa> y como, como el primero y el segundo no, nombre, ya mi último hermano este, no, no tiene el nombre de mi papá, se no. llama Alan Gael, pero ya no había como digamos buscarle una forma. Daniel, al derecho, ya, de de de chico, de ya ahí de se acabó la rama. Bueno, dice que eh, si tuvieras un poder, ¿cuál elegirías? Cualquier poder, ya sea volar, ya sea lo que sea. Eh, bueno, no sé, voy a decir dos. Uno es eh, invisible, ese me gustaría, pero el que más me gustaría es... Me gustaría ser como Duncan McCloud, me gustaría ser inmortal. ¿Inmortal? Sí, Invisible porque, inmortal. Sí, porque <risa> a mí me gustaría eh, ver el futuro, digamos, después de que pasen muchos años, realmente cómo va a estar el mundo, ah, cómo va a estar el Arthur país, y... eh, sí, sí, sí a, mí, a mí me gustaría entonces ser inmortal, para poder estar en el futuro. Me preguntaron que si te gusta la música, ¿sí me gusta? Eh, en realidad también, igual que las películas, me gusta de todo, eh, sí, un poco, de todo un reggae. poco, sí, pero sí tengo que decir que también eh, eh, soy muy aficionado como a la música a reggae, mm. al danza sí, y todo también. ese tipo de cosas, o sea, eh, yo soy de aquí, de la abuelita, ¿verdad? <risa> barrio del sur y toda esa cuestión, entonces, este, pues uno crece con esa idiosincrasia, ¿verdad? y, y sí me gusta mucho, entonces me recuerdo mucho que cuando iba a, a, estaba sobre todo en la etapa de colegio me gustaba ir mucho a, a los lugares donde ponían esa música y, y entonces de, tengo que confesar que sí me gusta hay gente que va a decir, oh no, qué feo es y está bien, pero sí, a, música, a no más, que yo no sé qué, sí. también me gusta igual eh, si ponen eh, salsa y merengue y todo eso, también me gusta, no es que no la puedo escuchar me, me gusta de todo, pero esa en particular y también me gusta mucho el, el rock de los 60s y los 70s eh, eh, bueno, sobre todo porque precisamente mi papá escuchaba mucho esa música Entonces de ahí uno le, le, le terminó agarrando el gusto Y también me gustaba claro, la Al principio siempre daba daba de cabeza Ay, que siempre <ríe> la misma música que es y ya uno la escucha y es como uh, sí, O sea, sí. me recuerda tanto a mi papá O me recuerda tanto Ajá, a mi reloj, Siempre exacto. es lo mismo Si pudiera ser miembro de cualquier banda en el mundo Ya, cualquiera De cualquier género ¿Cuál sería? ¿Banda musical? Banda, banda musical A la puta Banda, grupo y eh, eh, ahí, no sé, dicen que el concierto de Ari Yankee estuvo muy grande, <risa> eh, Una banda, este ya sea de rock, ya sea de reggae, ya sea, no sé, roots. Ya... Bueno, para, para escoger de los géneros que yo más conozco, eh, diría: si, si fuera un poco el rock eh, antiguo, me gustaría mucho Pink Floyd. Pink Floyd, eh, Ajá. Me, me parece una banda muy buena. Eh, después me gustaría digamos eh, tal vez eh, eh, cultura profética muy bueno verdad esa me gustaría ser parte de esa banda eh, pero bueno sí por ahí hay varios otros artistas que no son banda pero que sí sé que, que digamos que me llaman la atención como tocar con ellos y todas el... sí sí sí sí para entrar a la cultura profética tiene que hacerse la colita que tiene. bueno no sé, no, no sé si podré porque eh, mi pelo es un poco complicado, ¿verdad? a veces cuesta manejarlo, pero, pero sí, creo que es un requisito sí. indispensable. Usted sí veo que puede, bueno, digamos, ya está en camino. Yo, yo tal vez ya nada más me rapo todo esto y ya me veo nada más la sí. y me hago el el, el rasta ahí nada más, <risa> buenísimo. <risa> pero ya, ya para pasar un poquito más como a, a, a lo de política, me hicieron unas preguntas que me, me parecieron un, un poco interesantes. ¿Por qué? Porque yo también como que me las había preguntado, pero no las quise incluir como preguntas mías, sino preguntas pregunta de la gente. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo fue que llegaste aquí? O sea, ¿cómo fue que Henry dijo? O sea, una vez no se levantó usted dijo, bueno, voy a ser candidato. No, o sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue todo desde, desde que usted se dio cuenta que, que quería estar en el puesto? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, como todo en la vida y en todas las ramas de la vida, hay gente que se encuentra este, algunas oportunidades este, así, saliendo de la casa sí, y, y, lo, lo, y se lo ofrecieron y lo pusieron y, ¿verdad? En mi caso ha sido diferente porque yo he tenido que ir construyendo un liderazgo más propio, más auténtico. Eh, en el Partido Unidad Social Cristiana, al cual yo represento, hemos venido en una, en una nueva generación, en un recambio generacional con gente que tiene una visión distinta de cómo hacer política, de las soluciones que se deben plantear y demás. Yo eh, eh, so, me siento orgulloso de ser parte de esa nueva generación eh, y bueno, Digo que lo he venido construyendo porque para llegar hoy a ser candidato, que espero llegar a partir de febrero a ser alcalde, pero para llegar a esta etapa de ser candidato he tenido que luchar bastante porque he tenido que ir creciendo poco a poco, digamos, en la estructura y en lo que significa de representar políticamente a un cantón. Este, a él, repito, a mí siempre me gustó la política. Eh, me metí en la escuela, me metí en el colegio, cuando estaba en la universidad me, me metí en política de universidad tenía que hacer la práctica profesional de la U y entonces yo decía hey, voy a ir a hacer la práctica a algún lugar que tenga que ver con política y qué mejor lugar que la Asamblea Legislativa que, que, que tiene que ver muchísimo con política entonces fui, toqué las puertas, me abrieron las puertas, hice la práctica profesional y eh, la terminé, duró seis meses y, y eso es lo que les contaba, luego de esos seis meses pedí un permiso adicional para seguir yendo como asesorado de y así duré tres años hasta que finalmente en el 2010 me contrataron oficialmente como asesor y ahí he pasado por todas las etapas. Fui asesor de comisión, asesor en el plenario, estuve un año en la presidencia de la asamblea legislativa como asesorando al presidente de aquel momento, don Rafael Ortiz. Y, pero en ese interín de cosas decidí involucrarme, no solo en el crecimiento de, de mi profesión como asesor, sino además... En la parte política Entonces me metí a la juventud del partido Sí, Me metí a la juventud del partido unidad eh, Hicimos un grupo importante de jóvenes En aquel momento había dos tendencias Y lanzamos la propuesta de que este, yo fuera candidato a presidente nacional de juventud Y efectivamente hicimos un grupo importante Muchos jóvenes, mujeres y, y, y, y muchachos que, que me apoyaron a lo largo y ancho de todo el país Y llegué a ser presidente nacional de juventud eso me permitió también ser, eh, acceder a un cargo internacional. Eh, actualmente todavía soy presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América, que abarca desde México hasta Brasil, eh, países que son socialcristianos, ¿verdad? Eh, eh, eh, perdón, países no, partidos políticos que son socialcristianos y que tienen juventudes. Y entonces vine al, ya aterrizando a la abuelita, entonces hice un proceso que se llama Distritales. Ahí eh, se convoca un día, una hora, todo el cantón, la, la gente presenta papeletas para sacar unos delegados y logré sacar una cuota de delegados que me permitió eventualmente negociar con todas las demás partes para construir la candidatura a alcalde. En este momento, eh, a nivel de la unidad, tenemos eh, una combinación muy interesante de experiencia y juventud de gente que por primera vez participa en un puesto y gente también que ya ha estado, que ha estado apoyando el partido durante mucho tiempo, entonces tenemos esa combinación que me parece muy importante para, para tener una propuesta sólida de lo que se quiere hacer. Mi intención no es llegar a la municipalidad únicamente para administrar el presupuesto de la municipalidad, que ya de por sí es limitado, sino que efectivamente creo que yo le puedo aportar un liderazgo, una capacidad de gestión para resolver cosas que no solo se resuelven con el presupuesto actual, sino que hay que buscar opciones a nivel de cooperación internacional, ir a tocar puertas a instituciones públicas y traer recursos a este cantón que ha estado muy abandonado durante muchos años. ¿Le recomendaría a alguien pasar todo lo que pasó para poder llegar a donde está ahorita? Bueno... Eh, yo no diría que tengan que hacer lo mismo que yo hice pero sí diría que en, en lo que cada quien quiera hacer cualquier meta que se tenga definitivamente se requiere esfuerzo y sacrificio o sea difícilmente una persona logra alcanzar sus metas si no se esfuerza, si no se sacrifica y hay una frase muy particular que a mí siempre me ha gustado es que no hay liderazgo sin sufrimiento si su, si su perspectiva es tratar de ser líder, sepa que no es fácil, que tienen que construir, que tienen que tomar en cuenta que los liderazgos han cambiado y ya no son liderazgos donde yo le quiero imponer algo a usted, sino que yo lo tengo que convencer a usted, la porque verdad, los que... liderazgos son laterales, ya no son, digamos, o, eh, horizontales, donde, digamos, eh, había un super líder, un gran jefe, y lo que él decía, todo el mundo lo hacía. Ya eso no funciona así, ahora nosotros tenemos que convencernos de una idea, de una propuesta. Entonces, si uno quiere, en lo que quiere hacer en la vida, usted puede querer ser músico, estudiar una carrera, eh... Tener su casita propia, comprarse un carro, no importa la meta que usted tenga. Estudiar, que me parece fundamental, no importa, siempre tiene que esforzarse y luchar día con día para lograrla. De lo contrario es muy difícil, a pesar de que, de que hay gente que uno ve que, digamos, la vida le puede ser un poco más fácil, eh, uno tiene que aceptar cuáles son las condiciones que tiene y luchar con esas condiciones para lograr sus metas. Estamos de acuerdo en que no es algo que se, se, se logre de la persona. O sea, no va no, a ser algo que usted dice hoy empiezo la carrera mañana ya tengo el título hoy no, y... hoy empiezo a trabajar y mañana ya tengo todo lo que hago creo que estamos de acuerdo en que eso es demasiado difícil pero no imposible así es, nada yo no considero que ninguna persona no pueda lograr sus metas claro, efectivamente cada quien tiene condiciones diferentes y puede ser que sea más difícil o mayor o menor medida pero siempre y cuando usted tenga la meta clara y haga cosas o sea vaya como quien dice pasito a pasito, siguiendo un plan poco a poco, este, eh, tratando de que las cosas salgan, van a salir eventualmente en algún momento. Y cuando eso pasa, la verdad es que eh, puede ser que la gente se lo quiera reconocer o no, pero uno individualmente se siente muy bien de que logró lo que uno quiere y lo que uno quiso. Porque siempre llega a cumplir metas personales, y, y, y, y, y, y sí. no creo que eso es lo más importante. No, no saber, sino pensar tanto en qué piensa la gente de mí, sino... Me, ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? Sí, sí, eso es súper importante, porque también vivimos en un mundo de, este, donde a veces, sobre todo ahora, las, las redes sociales, los medios de comunicación han cambiado y también se vuelven espacios en que la gente critica mucho, ¿verdad? Y, y, y también se descarga mucho de, de sus frustraciones y de sus inquietudes, pero hay que saber de que cada quien es cada quien. Y toda la historia que tiene una persona es súper valiosa porque eso le va a permitir salir adelante o le va a permitir ser ejemplo para alguien más. Entonces es súper importante no, no no darnos por menos de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que tenemos hasta ahora. Todas las historias de las personas tienen algo que aportar y tienen muchísimo que, que aportar a las soluciones que, que se requieren y a la construcción de las metas que cada quien tiene. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el reto más grande en todo tu carrera? El reto más grande fue eh, hablar bueno no hablar sino dar un discurso en frente de más o menos unas mil personas ¿Sí? Me, sí. me sentí un poco eh, nervioso de sí, verdad sí. Eh, pero eh, ahí hay un vídeo después se los puedo pasar para que lo vean entonces, entonces, sí. entonces yo les pongo sí. el link ahí, el el link, link. ahí está eh, pero me sentí me sentí muy bien después de haberlo hecho eh, pero sí fue uno de mis grandes retos porque eh, yo no, yo no era tan hablantín, e inclusive muchas veces cuando iba a hablar con las personas o iba a hablar en público, me temblaba la voz o me, por el nerviosismo y todo, y eso es parte de lo que he tenido que ir mejorando poco a poco. Pero eh, esa vez que era un público de más de mil personas, pues la verdad es que me sentí nervioso y fue un reto importante que por dicha creo que, que salió de la mejor forma o salió como tenía que salir. Ok, no, perfecto, en, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Henry Escalde2020, en Instagram también tenemos una, una página y próximamente vamos a tener un, también un canal de YouTube para precisamente ahí vamos a montar todos los videos que estamos haciendo, las, vamos a hacer propuestas que se van a explicar también a través de, de videos y ahí van a estar para que la gente sepa cuáles son los planes, las propuestas, los puntos más importantes del plan de gobierno que estamos haciendo. Eh, y bueno, eh, ahí nos van a poder facilitar y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, inclusive pueden ser neg comentarios negativos, si revisan un poco la página de Facebook hay gente que hace comentarios negativos todos, y, sí, y, se, les da, y no, pero se les da una explicación, se les da respuesta y a veces eh, la gente cambia su, su opinión porque hay también mucha desinformación y parte de lo que hay que combatir es eso, eh, informarse más, y, pero informarse bien, y llegar un poco más a la gente. ¿sí? Sí. Bueno, las redes sociales van a estar abajo en el link, en los links todos van a estar en la descripción, el video que nos dijo ahora también va a estar, y no pues Henry le agradezco un montón es, por estar aquí, le agradezco Buenísimo. por aceptar la invitación, y esperamos que les haya gustado un montón el video si no están suscritos al canal, suscríbanse y si aún no me siguen en la página de Facebook, también va a estar ahí todos los links van a estar ahí, así que algo que les quiera decir ya para terminar, ya para irnos no, buenísimo, muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por ver los videos por compartir, espero que sigan apoyando aquí este medio de comunicación y bueno, ojalá que puedan votar en las elecciones que se fijen en quiénes son las personas yo me pongo a disposición de todos ustedes para construir y hacer equipo en conjunto y hagamos que las cosas sucedan en un cantón como el nuestro a la abuelita tiene mucho que desarrollar tiene mucho que potenciar y lo podemos hacer el no se puede no es una opción así es que vamos a pensar en grande y esperamos verlo aquí pronto así es, ¿no? cada vez que me inviten aquí voy a estar bueno Henry, bueno, muchas, muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias. Si ya eres mayor de 18 años o los cumpliste antes del 1 de octubre del presente año, hazte sentir en las próximas votaciones cantonales en el próximo 2 de febrero de 2020.